El GREY, Generador de Recursos Educativos Interactivos, es un software en línea construido sobre la base de una modelación didáctica del campo de problemas aditivos, que apoya la enseñanza y el aprendizaje matemático en el primer ciclo básico, proporcionando recursos a los docentes para elaborar, aplicar y evaluar secuencias de actividades interactivas. El GREY cuenta con tres perfiles de usuarios, docentes, estudiantes y directivos. En el perfil de usuario de los docentes se encuentran dos secciones, Administrador de Secuencias y Mis Cursos. En la primera de ellas, los docentes pueden crear y modificar las secuencias de actividades, mientras que en la segunda sección pueden gestionar la información de sus cursos y estudiantes, con el objetivo de asignarles la realización de las secuencias diseñadas en el GREY. El software contempla la existencia de distintos tipos de clases que permiten abordar diversos momentos de estudio. Esto se ve reflejado en los fines u objetivos que el docente puede escoger para cada secuencia. Estos fines son iniciar el estudio de un conocimiento, consolidar conocimientos y habilidades, repasar contenidos y evaluar conocimientos y habilidades. A partir de las opciones iniciales escogidas, el software es capaz de proponer una gama de actividades acordes con dicha selección, gracias a que cada actividad está categorizada en función de características didácticas derivadas del modelamiento del campo de problemas aditivos. El Gray posee un asistente, el cual orienta al docente para crear secuencias de acuerdo a criterios de calidad didácticos y curriculares, el cual se puede activar o desactivar en el momento que el usuario desee. El asistente sugiere al docente qué perfil de actividad seleccionar en función del objetivo declarado en su secuencia. Al momento de crear una actividad, se debe escoger alguno de los perfiles disponibles, los cuales funcionan de manera distinta y están diseñados de tal manera que se corresponden con los distintos tipos de situaciones didácticas. Los perfiles presentes en el GREY son Indagación, Formulación, Trabajo de las técnicas, Argumentación y Sistematización. Para establecer concordancia con el Currículum Nacional, en el GREY están organizadas las actividades por familias, denominadas Tareas Matemáticas con las que es posible cubrir los objetivos de aprendizaje curriculares del campo de problemas aditivos. En el proceso de construcción de las secuencias, es posible modificar distintos aspectos de las actividades, tales como las variables didácticas predominantes que las caracterizan y los parámetros que permiten graduar sus niveles de dificultad. En la segunda sección a la que pueden acceder los docentes, se encuentran sus cursos, relacionados con cada uno de sus estudiantes. Aquí pueden asignar las secuencias a su grupo curso para que sean ejecutadas las fechas planificadas mediante el software. Durante el proceso de implementación de las secuencias, los docentes pueden ir monitoreando de forma inmediata el progreso y el desempeño de sus estudiantes, de manera tal de ayudarlos y tomar decisiones respecto a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje que están dirigiendo. Por tratarse de un software que permite la modalidad de trabajo uno a uno, es necesario que todos los estudiantes sean registrados por su profesor con anterioridad. Finalmente, el GREY cuenta con el perfil de usuario directivo, el cual permite acceder a las mismas secciones que un docente, incorporando además la posibilidad de visualizar la información de sus establecimientos, sus docentes y cada uno de los cursos asociados a ellos. De esta manera, los directivos tendrán acceso a todos los informes correspondientes a la ejecución de las secuencias de actividades de los distintos cursos. En el perfil de usuario de los estudiantes, el software Gray permite ejecutar las secuencias de actividades pudiendo acceder tanto a las secuencias asignadas para ejecutar en la fecha definida por el docente, como también a las secuencias atrasadas. Los estudiantes también pueden revisar las secuencias que ya han sido desarrolladas sin poder alterar sus respuestas. Este software está desarrollado en el marco de un proyecto Fondev, en el cual se realizó un proceso de investigación y desarrollo tanto a nivel informático como didáctico. Con este software esperamos que los docentes se apropien de criterios y herramientas didácticas, matemáticas y tecnológicas que aseguren una enseñanza de calidad. Y, en conjunto con esto, que los estudiantes de nuestro país mejoren sus aprendizajes y competencias matemáticas.